Muchas veces cometemos un error en Illustrator ilustrador activando la herramienta de perspectiva con Shift-P y para ocultarla debemos presionar Shift-Comando-I y para desocultarla otra vez Shift-Comando-I.